Mi idea de negocio cooperativo de Nanny Collective es uh, brindar un servicio de cuidado de niños durante un periodo de emergencia. Esto pudiera ser entre cuatro horas mínimo hasta tres meses uh, de largo. Y esto sería por medio de una aplicación en línea donde los padres van a tener que registrarse, las nanis van a tener uh, expuestos ahí sus perfiles y entonces uh, se va a poder hacer una manera rápida precisamente para esas situaciones de emergencia y fácil y efectiva donde van a poder um, hacer sus reservaciones y donde también las nanis vamos a poder escoger lo que es mejor tanto para las familias como para las socias que van a ser las nanis. ¿Por qué el fellowship es importante para mujeres como yo? Es no solamente importante, es absolutamente necesario. Uh, aunque a veces se piense que si no logras algo es porque no quieres, hay mucho más atrás de eso. Entonces, sí queremos y sí podemos, pero las cosas pueden tomar demasiado tiempo o demasiado esfuerzo. Y entonces, hay organizaciones como Prospera que están pensando realmente en las necesidades y estamos tratando de, de acortar estas distancias, de, um, de acomodarlas a las mejores necesidades. Entonces, es sumamente importante porque de otra manera, uh, una idea que va a beneficiar a mi comunidad, a las mujeres como yo, a futuras, uh, con pequeñas diferencias quizás de capacidades o de ideas, esto, esto lo hace posible. El significado para mí de haber sido elegida fellow es una es una alegría enorme porque tenemos claro en Crece, en Prospera que no somos una competencia de a ver quién gana, somos una competencia sana, de ver a quién se apoya primero, quién tiene las mayores necesidades. Entonces, para mí significa una gran responsabilidad. Dentro de un año, me imagino que mi cooperativa va a tener unos cimientos uh, fuertes en lo que es la gobernabilidad, que vamos a tener muchas más uh, ideas, que vamos a ser por lo menos cinco socias y que uh, va a empezar a correr el negocio suavemente, efectivamente, y que vamos a empezar a tener uh, por lo menos una entrada financiera que nos permita dedicarnos solo a esto.